Hola familia, por fin les traigo el video sobre la apertura de Las Vegas. Espero que sea un video corto, pero quiero hablarles sobre el estrés test, cuándo se va a abrir la, la ciudad, cuándo vamos a poder comprar. Así, así es que espero que no me tarde tanto, pero en fin, este documento una vez más está en el barrio, en la sala de eventos de APLAN. La ciudad se va a abrir el viernes 10 de junio a las 10 de la mañana, tiempo del Pacífico. En vivo, porque los que vamos a estar en Las Vegas, vamos a estar con los de Aplan durante la apertura. Va a estar muy emocionante ver cómo se comportan ellos cuando las cosas nos salgan bien. Va a ser interesante ver cómo nos ven todos enojados si sí, el juego no funciona. Pero pongan eso en sus calendarios: 10 de la mañana, tiempo del Pacífico. También lo que tienen que saber dónde está. Si sí, el 20% de las propiedades serán FCA. No habrá muchas. Ustedes que son jugadores nuevos. O que aún no llegan a nivel PRO. No van a tener tantas opciones. Como en Queens o en Detroit. Así, así es que sepan esto antes de ir a, hacia Las Vegas. La se va a lanzar en forma de en modo vainilla. Quiere decir que las colecciones, no vamos a saber las colecciones. Las colecciones se van a revelar una semana después del lanzamiento. El estrés es, es el martes 7 de junio a las 8 a.m. Pt. Es en aproximadamente casi 40, 48 horas. Las tarifas de envío por para visitar a las propiedades. Vamos a, vamos a pagar entre 10 UPEX hasta 50 UPEX. Los máximos son 50, los mínimos son 10. El promedio cuando compramos una propiedad siempre va a estar empezando a 20 UPEX, lo que cobrarán por visita. Vamos a tener un aeropuerto, terminales de autobús, no habrá terminales de tren. Habrá entre 14 a 20, entre 14 a 20 colecciones. El 20% serán, de las propiedades serán FCA para los nuevos jugadores. Y nivel de búsqueda de tesoro es el 4. Me perdí del registro de las ventas de las terminales. No me acordé con tantos anuncios. La verdad que no me inscribí para, para poder comprar una terminal. Pero todo esto ya pasó. Van a tener 20 terminales del aeropuerto. Es muchísimos. ¿eh? Miren lo que costó una terminal de aeropuerto $1,400 y una de autobús $320. Al día de ayer, si sí, el día de ayer subí un video explicando cómo usar el bot de Aplan Guide, se los recomiendo. Espero que lo vean porque les va a dar la información de cómo viajar desde la ciudad que estén hacia Las Vegas de la forma más económica. Se van a tardar más, pero se van a ahorrar muchos supex o de la forma más rápida pero les va a salir un poquito más caro. Aquí está lo del stress test. Será a las 8 de la mañana, tiempo del Pacífico, el martes. Y será en el barrio de Winchester, Las Vegas. Pues regresamos aquí al juego para que vean esto, familia. Aquí en el juego está el barrio de Winchester lo busqué en el Google Maps y parece ser toda esta sección aquí entre la calle del Sahara el Sahara y el Desert Inn que son aquí desde esta línea azul se bajan se vienen a la derecha todo y siguen todo esto hasta llegar aquí hasta autopista se suben y aquí está la Avenida Sahara pero conociendo a los de siempre cambian los límites de los barrios. Pero parece que será en esta sección familia. Ok. Y después vamos a ver qué sigue. Ajá. Y si no han participado en estrés, muchísima suerte, porque muchas veces ¿sí? se pone muy estresante. Si todo sale bien y ya hacen la apertura el viernes a las 10 de la mañana solamente se van a abrir 77.000 mil propiedades y nos van a avisar 5 minutos antes de que abran todas las propiedades y aquí nos dice que si por alguna razón tienen problemas van a demorar la apertura ¿Qué más había por acá había otra información del estrés test ah, aquí, esto aquí cuando hicieron algo, una apertura en otra ciudad, no me acuerdo cuál, y en el estrés test, nos dieron piñatas y nos dieron más cents para que podamos participar. ¿Cómo salen las piñatas durante estos estrés test que tienen? Simplemente cuando ya se abran las propiedades, ya, ya se puedan comprar. Vamos a tener que seleccionar una propiedad que ya esté comprada, ¿verdad? Y activar los tesoros. Y si nuestro explorador está pasando por esta área, por todas estas áreas vamos a poder de detectar cualquier piñata que esté por donde pasó nuestro explorador. Así es como van a salir. Entonces nos van a recompensar por participar en el stress test. ¿Quieren...? quieren que muchos jugadores participen para que podamos para que puedan ver si realmente todo va a salir bien o no ese día Creo que es lo más importante lo más probable es que se pueda viajar desde mañana a las vegas así es que les recomiendo que viajen cuando puedan pero también pónganse a pensar en qué eventos van a participar ustedes vamos a tener muchos eventos desde el lunes por ejemplo la de, uh, casa de la cacería de tesoros que se van a hacer en diferentes ciudades Si es que les recomiendo que piensen en eso ok. Ah, otra cosa que muchos miembros estaban confundidos aún no entienden y espero que que ya haya, haya yo entendido también Dice que Las Vegas se lanzará con una estrategia modificada donde las propiedades se desbloquearán gradualmente. Esto significa que la apertura inicial incluirá 77 mil propiedades y solo se expandirá dependiendo de la demanda del mercado. Desde Los Ángeles, que es Los Ángeles, Detroit y Queens, abrieron toda la ciudad y esas ciudades aún no se han, venido, no se han vendido en su totalidad. Y esto está haciendo que los precios de las propiedades estén bajando muchísimo y las ciudades estén tardando en vender por completo. Entonces, dependiendo de la demanda, van a ir abriendo propiedades, no sé, tal vez una vez por semana, no sé cuántos miles de propiedades van a empezar a, a dejar que, que compremos. Aquí dice, como siempre, todas las colecciones serán tokenizadas antes del lanzamiento de Las Vegas. Eso quiere decir que en el blockchain van a identificar cuáles son las colecciones. Después del lanzamiento inicial, se revelarán todas las colecciones relacionadas con las propiedades lanzadas una semana después. Como siempre lo han hecho, nos dicen, estas son las colecciones y las propiedades que aún no se han comprado las van a bloquear primero para subirles de precio. Siempre han hecho eso. Las colecciones restantes se mantendrán se mantendrán hasta que se desbloqueen las partes restantes de las vegas todas las propiedades de colección que cubran propiedades bloqueadas y desbloqueadas tendrán un nuevo precio en el momento del lanzamiento para reflejar el valor del mercado creo que ya es todo familia es un video cortito qué bueno no se les olvide vamos a estar en el disco ahí tratando de ver cómo vamos a trabajar juntos para poder tener una buena estrategia y ayudarnos con los eventos que vienen, especialmente con los eventos de las colecciones. Y la del Up, La donde tenemos que resolver pistas en el juego en diferentes ciudades. Vamos a estar en el Discord a las 11 de la mañana, tiempo del Pacífico este día. Entonces, como en dos horas más o menos, le haremos un pin a todos para que si se pueden unir, ahí estaremos. Bueno familia, muchísimas gracias. Buena suerte esta semana de Génesis. No se les olvide dejarle, dejarle un like si les está ayudando el video. Hasta luego familia, que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.